Grupo Ixoray. Gracias, alcalde. Buenas tardes, queridos conciudadanos y conciudadanas, amigos, amigas y en especial a todos los premiados. Ixorray, ya sois hijos predilectos de Zaragoza y somos muchas las personas a las que esto les hace una tremenda ilusión. Vuestro compromiso social, vuestra aportación a la música aragonesa y vuestra condición de cronista de una época son razones más que suficientes para merecer esta distinción tan especial de la ciudad. Para quienes no los conozcan, aunque no vivirían en este mundo, Isorrey nació en 1988, cuando la transición abría las puertas, no solo del compromiso social, también las de la alegría, la incorrección, el humor, el descaro. Aquellos zagales no pretendían arbolar ninguna bandera ni ser la voz de ningún movimiento social, aunque por unas u otras causas acabaron siendo la voz de muchos colectivos. La banda creció en un momento en el que los gaiteros se contaban con los dedos de una mano. Se convirtió en el primer grupo fuera del folk que grabó temas en aragonés en los años de los movimientos en defensa de la lengua propia, un grupo comprometido con la cultura aragonesa. ¡Ay, cuánto nos ha dado el folk en esta tierra! La tradición popular, la música de raíz. Gracias y un saludo desde aquí también a todos y todas las artistas de nuestro Aragón. ¿Y Sorray? Se ganó el cariño del público porque sus miembros eran gente corriente, alejados de la farándula y el artisteo, gentes de barrio que no llegaron nunca a vivir de la música, lo que según ellos les hizo mantener la lucidez y no perder la cabeza. El rock había removido sus cimientos musicales y el espíritu del punk, el heavy, el reggae y el ska se colaba por todos los rincones y bares de la capital aragonesa. ...al tiempo explotaban las músicas de raíz y tradicionales... ...abriendo los oídos a África, los Balcanes o a Iberoamérica. La gaita aragonesa volvía a salir a la calle... ...y Sorray bebió de todos esos vasos... ...pero no eran exactamente folk, tampoco rockeros ni heavy. ...ellos eran hondongo. Y amasaron durante años a The Pogs, Waterboys o Mano Negra... ...con La Bordeta o El Pastor de Andorra. Sus letras hablaban de objetores de magras y de vino, de fiestas mayores, de cura guerrilleros, de un Aragón soñado. Y bolo a bolo se fueron colando en todas las fiestas de todos los pueblos, en todas las casas, bares y peñas, formando parte de un selecto grupo de bandas aragonesas. Y así, con el fin de siglo, llegó el fin de un ciclo también para la banda, tras 14 años muy intensos. Siempre pensaron que pudo durar más, pero nunca pensaron que iba a durar tanto dos décadas de retirada dedicados cada uno a lo suyo, a la crianza, al descanso, al trabajo, que reposaron en un legado que Aragón recordará siempre, formado por todas las personas que lo hicieron navegar. La primera razón, aunque no la única, de volverse a juntar dos décadas después fue Juanito, Juan Carlos Fernández Escribano, el batería de la banda que falleció el pasado 25 de mayo y al que hoy también queremos rendir homenaje. Esa fue su despedida. El pasado 1 de septiembre recogieron su galardón en los premios de la música aragonesa en la categoría de compromiso social. Y ayer nos deleitaron con lo que ha sido ahora sí su última cita. Seguiréis sonando fuerte en los corazones de los aragoneses y aragonesas porque ya sois un pedazo de la tierra. Como decía la bordeta, fuisteis aire puro en mitad de la mierda. Y hoy vuestro último grito es más necesario aún si cabe. Necesitaremos la alegría, la concordia, el amor a los demás, la buena convivencia, el apoyo mutuo, la sororidad y fraternidad. Necesitamos celebrar lo bueno, vivir los 15 S de agosto. Necesitamos la crítica y la dulzura, la raíz y la revolución, porque son muchas las gentes que están con el agua hasta el cuello. Gracias por estar ahí. Muchas gracias, señor Santisteber. Ruego a los componentes de Ixoray se acerquen al centro de la sala para hacerles entrega del diploma acreditativo de su condición de hijos predilectos de la ciudad. Quien hable, le ruego que se acerque al atril para que nos pueda dirigir unas palabras. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todos. No sabemos muy bien qué decir, por eso tenemos aquí un texto. Nuestro entrañable abuelo espiritual, José Antonio Labordeta, en una de sus canciones que nosotros interpretábamos en nuestros conciertos, expresaba su amor y su odio por Zaragoza, también un cariño ancestral. Entre esos versos y estrofas aparecen los epítetos tremendos de madrastra y madre inútil dirigidos a la milenaria urbe. En esa dicotomía de amor y de odio crecimos, soñamos, reímos y luchamos en aquellos finales de los años 80. Crecimos, confundidos por nuestra vocación rural, y los sonidos de gaitas y chiflos que nos llevaban lejos de aquí. Pero a la vez, felices en la metrópoli, con sus ritmos, con sus calles, en sus bares, con sus tribus y sus ruidos ahogados por nuestra juventud y las ganas de vivir. Madrastra o madre, tanto da, poco importa. Ella nos acogió, de ella huimos como adolescentes ingratos y a ella volvimos y volvemos una y otra vez. Y junto con todas las hijas e hijastros que son hoy Zaragoza, los que respiraron su cierzo en la infancia y los que lo descubren con sorpresa recién llegados de los confines del mundo buscando una vida mejor, todas y todos le preguntamos, ¿a quién de nosotros quieres más, mamá? Os quiero a todos por igual. Sin embargo, un año más, una noche más, esta noche, nos arrulla y nos mima más a unos pocos privilegiados ...y con ese tono dulce y materno nos llama predilectos. Una contradicción. ¿O no? Tal vez estamos aquí porque Zaragoza, la madre... ...presume de la gente corriente. Como ha dicho Pedro, gente corriente como la que hace 34 años... ...empezó a divertirse en los bajos de la sede de la Federación de Barrios... ...en San Vicente de Paul... ...y tras fraternales y copiosas cenas en la Magdalena... ...torturaba y bendecía las melodías aragonesas. Y que 20 años después... De su último concierto en la sala multiusos, en esta aparición en carne mortal que hemos tenido, sigue siendo gente corriente. Lo eran y lo siguen siendo. Ingenieros, profesores de gaita, magos del barrio del gancho, técnicos de sonido, artesanos orfebres, músicos de orquesta, educadores sociales, profesores de guitarra, diseñadores gráficos, trabajadores del mundo del espectáculo, músicos de conservatorio, fundadores de la Peña del Brabán y conductores de autobús. Todos estos son y Sorray, gente corriente o gente especial, como la que está en la plaza tras la ventana de este salón, como la que llena las calles de esta ciudad todos los días del año, la que limpia las calles de madrugada o la que retoca con cariño el escaparate de su pequeño comercio, gente corriente o gente especial, como la que regala canciones a la vuelta de la esquina, como la que llena de acentos y colores sus calles. ...o la que se compromete en su barrio... ...por hacer un mundo un poquico mejor. Gente corriente... ...gente especial... ...gente que ama y desama... ...esta maternal ciudad... ...pero la madre... ...muy tozuda, muy anciana... ...muy pacífica, siempre pacífica... ...muy mestiza e inmortal... ...nos abraza y nos premia a nosotros... ...con su predilección... ...por eso... Este título que recibimos muy agradecidos es de toda la gente corriente, la gente especial, que hoy habita la vieja César Augusta, la rutilante Saracusta, la gente de aquí y de allá, la gente de arriba y de abajo, de la izquierda y de la derecha, de fuera y de dentro. La gente corriente, la gente especial, que hace latir esta ciudad. Donde, como rezaba la J de José Antonio Labordeta, tres cosas encontrarás: la envidieta, la locura y un trozo de libertad. Muchas gracias.